ocasión vamos a explicar cómo crear un proyecto en Eclipse con lenguaje de programación Java. Supóngase que una vez que se haya analizado el contexto problemático, se hayan analizado los requerimientos funcionales y los requerimientos no funcionales o se han definido dos entidades del, del paquete mundo o el contexto problemático, en este caso la entidad o la clase estudiante y, y la clase novia y por otro en el paquete de, de la interfaz vamos a definir o hemos definido una clase universidad que es la clase principal la cual contiene el método principal al interior del paquete mundo eh, hay una relación de, de la clase estudiante y de la clase novia llamada novia ya esto lo hemos, ya lo hemos definido, esto es un atributo asociativo que es el que permite instanciar desde la clase estudiante eh, todos los elementos de accesibilidad pública de la clase novia. Vamos a, a entrar en detalle ya una vez que creemos el, el proyecto en Eclipse. Vayámonos para Eclipse. Antes de crear un proyecto en Eclipse, lo primero que debemos de hacer es definir en qué carpeta vamos a trabajar entonces en este caso vamos a trabajar en el drive-d en una carpeta llamada proyectos Apo 1 y aquí vamos a localizar nuestro proyecto aquí donde vamos a crear nuestro proyecto que es la carpeta donde previamente habíamos ya trabajado el el proyecto del nivel 1 empleado eh, observen ustedes que aquí en este workspace están todos los metadatos que redireccionan eh, las librerías de Java a, hacia este espacio o hacia esta carpeta. Entonces, ahora sí, a, abramos, demos clic en Eclipse para que se nos abre Eclipse y poder redireccionar el, el proyecto. Entonces, busquemos en el 3 y le vamos a decir Proyectos Apo1. Aquí lo tenemos. Redireccionamos y le decimos OK. Okay. para que inmediatamente redireccione todas las librerías listo, una vez que tenemos abierto Eclipse lo primero que debemos de hacer es ir al menú principal File, decirle New y le digo Java Project, que nos haga el favor y nos cree un proyecto en Java inmediatamente nos abre una ventana de diálogo le decimos el nombre del proyecto en este caso le vamos a decir estudiante estudiante universidad como lo habíamos definido aquí en la parte en esta parte en esta sesión nos está indicando pues la ejecución del ambiente de desarrollo en java con qué versión vamos a trabajar y en la parte en, en esta segunda parte nos va a mostrar la posibilidad de poder configurar las carpetas entonces en este caso eh, vamos a definir el nombre de las carpetas de las cuales eh, se van a guardar los archivos fuentes y se van a guardar los archivos una vez compilados los o de código neutro entonces en este caso le decimos sobre y le decimos clases no hay problema y ok le decimos nets aquí se nos acaba de crear el proyecto y dentro, el, dentro del proyecto está eh, una carpeta llamada sort que es donde vamos a guardar todos los archivos fuentes o todos los archivos con extensión .java le digo finish y observen ustedes que aquí al lado izquierdo ya se ha creado el proyecto si yo despliego el proyecto eh, lo que ha hecho es ha redireccionado con todos los metadatos todas las librerías de java, observen ustedes aquí todos los .jar que tenemos de java todos los archivos o, o, o librerías de java y en otra carpeta eh, ha definido una carpeta que es donde vamos a guardar, donde van a quedar depositados todos los archivos fuentes o .java listo, estando eh, me paro, me posiciono en, el, en, en la carpeta sur y vamos a crear los dos paquetes entonces le digo file New, le digo pacas y vamos a crear el primer paquete el primer paquete eh, le vamos a llamar en este caso mundo, entonces le digo uscapo mundo y aquí está este es el, el, este es el redireccionamiento de donde va a quedar el paquete mundo y en el paquete mundo se van a guardar todas las clases eh, que hacen referencia al contexto problemático, en este caso sería el, la clase estudiante y la clase novia, Entonces le digo finish y aquí lo tenemos ya, este es el paquete, ahora vamos a crear de la misma manera el otro paquete, le digo new, le digo package ¿Sí? Que, que, que me haga el favor y me lo guarde en la carpeta short. En este usc.apu1 estudiante y en vez de, de mundo le decimos interfaz. Ya ya he creado los dos paquetes. Observen ustedes. ¿sí? Ahora me paro en el, en el paquete mundo. Voy a file. Le digo new. Para crear cada una de las clases. Entonces le digo class. Y me aparece una ventana de diálogo donde me dice que el, el, la carpeta fuente es estudiante universidad, SOR, el paquete pertenece a mundo y el nombre de la clase. En este caso le voy a colocar la clase estudiante. Recuerden ustedes que hay que cumplir con la convención de del, del nombre de las clases, donde puede, el nombre de una clase puede estar compuesto por un conjunto de palabras sustantivas donde la primera letra de cada palabra debe ir en mayúscula Listo. ahora voy a la parte inferior me dice que qué método deseo crear eh, me dice que si el método principal le digo que no, que si deseo crear constructores de superclases tampoco y que deseo eh, métodos abstractos heredados tampoco entonces que si deseo generar algunos comentarios le digo que no, que voy a hacer mis propios comentarios más adelante le, esto es necesario tenerlo en cuenta cuando vayamos a hacer la generación, vayamos a generar completamente todo el informe del proyecto. Le digo Finish. Y se ven ustedes que ya se creó la primera clase. Listo. De la misma manera vamos a hacerlo, vamos a hacer la otra clase, que la otra clase es Novia. Le digo New, Clutch. Pertenece a la carpeta Sur del paquete mundo y le digo novia. ¿Sí? Con acceso de civilidad público, eh, los métodos heredados abstracto no, le damos en limpio y le digo FINIX. Y ya tengo en el paquete mundo tengo los, las dos clases que hayamos definido. Volvamos, volvamos nuevamente para que recordemos. Eh, ya tengo en el paquete mundo, tengo las dos clases y en el paquete interfaz debo de crear una clase llamada interfaz. Entonces voy nuevamente a la clase interfaz. Que perdón, al paquete interfaz, aquí me paro en él, y para crear, entonces le digo class y le digo universidad. Aquí está. Eh, y aquí recuerden ustedes que la clase universidad. Pertenece al, al paquete interfaz que la clase universidad se nos convierte en la clase principal del proyecto. Por tal motivo, al interior de la clase principal va a estar el método principal BoyMail. Este estilo activo. Desactivo los otros dos y le digo finish Y ya está estructurado de acuerdo a creamos el proyecto, creamos el paquete mundo, el paquete interfaz. Al interior de cada paquete hemos creado la clase estudiante, la clase novia y al interior del paquete de interfaz creamos la clase universidad y el método principal al interior de la clase universidad. Listo, entonces volvamos nuevamente a Eclipse para continuar eh, organizando el proyecto. Entonces eh, me voy para la clase estudiante, aquí la tengo. Y lo primero que debo hacer de la clase estudiante es hacer el bloque de documentación. Es importante que toda clase esté documentada adecuadamente. Es lo primero, lo que más sigue es, sí es eso. Entonces, por lo tanto, vamos a documentar esta clase. Para poderla documentar, yo utilizo un, lo que es el, el bloque de comentarios. El bloque de comentarios normalmente es contra as asterisco ¿sí? y el al dar enter inmediatamente me genera el cierre este es el inicio la apertura del bloque de comentarios y este es el cierre del bloque de comentarios entonces voy a colocar una serie de asteriscos aquí para que no se, no se vea como tan insípido el comentario y quede más bien un poco un poco mejor entonces qué comentario vamos a colocar entonces vamos a decirle que fecha en qué fecha se está haciendo esta clase eh, vamos a decirle autores vamos a decirle universidad vamos a decirle nombre del proyecto nombre del proyecto que en este momento estamos realizando eh, vamos a decirle nombre de la clase ¿sí? digámosle si sí, el, el tema que trata el, el, la, clase, la clase, como tal, el asunto y si es, y existe algunas condiciones que se van a realizar o alguna parametrización de el, los atributos que más adelante vayamos a hacer. Entonces, vamos a dejar esto así rápidamente. Aquí vamos a decirle, por ejemplo, que fecha, digámosle que, eh, digámosle, por ejemplo, que agosto en agosto 11 ¿sí? del 2013 eh, autores en este caso entonces digámosle Humberto Amaya Alvear universidad universidad santiago de cali nombre del proyecto entonces en este caso nuestro proyecto se llama estudiante universidad nombre de la clase en la, en, la, en la cual estoy trabajando se llama estudiante punto java ¿sí? el tema que trata Sí, el asunto y las condiciones, vamos a dejar eso mientras tanto ahí, y observen ustedes que por defecto eh, Eclipse me ha generado eh, esta clase, la clase estudiante, a qué paquete pertenece, en este caso pertenece al paquete mundo, observen ustedes ahí, y la direccionalidad de, de las carpetas, observen ustedes que eh, Crisis me ha tenido que crear una carpeta USC, APO1, Estudiante y por último Mundo. Mire, verifiquemos esa parte. Entonces estamos aquí en proyectos APO1. Este es el, el proyecto Estudiantes Universidad. Y observen ustedes que en la carpeta Short debe estar correcto USC, APO1, Estudiante, correcto las dos carpetas, interfaz y mundo y por último en mundo me debe estar apareciendo, observen ustedes acá eh, las dos clases estudiantes y novia que son las dos clases que hasta el momento hemos creado y en, el, en la carpeta interfaz, de correcto debe estar la clase universidad que fue que, la, la que hemos creado en el paquete interfaz listo, entonces ya ha comprobado esto ya sabemos que todo esto está muy bien volvamos a Eclipse para seguir eh, tirando código listo entonces eh, vamos a hacer un comentario okay. digamos entonces vamos a hacer una línea de comentarios observen ustedes y aquí digamos, el por ejemplo definición de eh, del paquete al cual pertenece la clase okay. es necesario que nosotros toda línea de código la documentemos ¿sí? para no tener problemas más adelante de poder entender el código que se ha desarrollado. Listo, entonces ahora vamos a hacer vamos a hacer otra línea de comentarios y decimos desarrollo de la clase, en este caso de la clase estudiante. Listo. Al interior de la clase, para desarrollar la clase, existe el bloque de código de la clase, en este caso la llave de apertura y la llave de cierre. Al interior de eso vamos a desarrollar la clase y lo primero que nosotros se desarrolla al interior de una clase son los atributos. Por lo tanto, entonces vamos a colocar una línea de, co una, una línea de comentarios que digamos a atributos. Aquí vamos a empezar a definir los atributos. ¿Qué atributos tenemos? Verifiquemos. Vamos nuevamente. Y observen ustedes que tengo nombre, edad y estatura. Estos son los tres atributos de la clase estudiante. Entonces, nuevamente vuelvo a Eclipse y le digo nombre... Yo le digo nombre del estudiante. Observen ustedes que un atributo puede estar compuesto por un conjunto de palabras sustantivas donde la primera letra de cada palabra debe ir en mayúscula a excepción de la primera letra de la primera palabra. Entonces aquí lo estamos haciendo eh, a el estudiante y le decimos estatura del estudiante. Pero estos atributos deben de cumplir con, unas, con unos condicionamientos. Por ejemplo, todos los atributos de un objeto que pertenecen a una clase o todos los atributos de una clase deben de ser de un nivel de accesibilidad privado Entonces, por lo tanto private private y private o sea, listo y cada uno de estos atributos debe estar relacionado al tipo de información que va a almacenar por tal motivo el nombre el nombre de estudiante va a almacenar una información con características de cadena de caracteres por lo tanto entonces este tipo de datos es de tipo extremo la ¿sí? edad del estudiante va a almacenar una información con características de, de enteros por lo tanto entonces este este atributo va a ser de tipo entero y estatura de estudiante va a almacenar una información de, de números reales por lo tanto entonces puede ser doble usted me ¿Sí? y aquí están definidos los tres, eh, los tres atributos de la clase estudiante si yo quisiese por ejemplo definir algunas condiciones de los atributos entonces yo podría decir que por ejemplo que para, para definir los atributos voy a colocar eh, eh, las tres primeras letras de cada palabra entonces mire yo puedo colocar las tres primeras letras de cada palabra Observen ustedes y dentro del bloque de documentación debo explicar ...esto que estoy haciendo aquí... ...¿sí?... ...que estoy definiendo los atributos... ...entonces aquí condiciones... ...entonces lo explico... ...primera condición... les digo la definición... ...de los atributos... ...está compuesta... ...por las tres... ...primeras letras... ...de cada palabra... ...y con eso... ...ya estoy explicando... ...de dónde nace... ...cada uno de ellos... ...entonces... ...ahora una vez que... Eh, ...he creado los atributos voy a generar el otro atributo si, sí, observen ustedes vuelvo acá a la clase, a la diapositiva donde me encuentro observen ustedes que la clase estudiante eh, tiene un atributo asociativo llamado novia este es el atributo que de la clase estudiante se va a encargar de hacer referencia a todos los elementos del nivel de, de accesibilidad pública en la clase novia por tal motivo entonces yo tengo que definir el atributo novia y eso es lo que vamos a hacer entonces vuelvo a la clase estudiante y entonces le digo eh, privey eh, en este caso le digo eh, el, el objeto instanciador que vamos a, a definir o el atributo asociativo que vamos a definir se va a llamar, por ejemplo, digámosle oye novia ¿sí? de tipo clase novia y esa es la razón del por qué lo tenemos aquí listo ya con estos cuatro atributos una vez que usted define a todos los atributos de la clase usted puede empezar a generar eh, todos los eh, métodos el método constructor el método, el método, los métodos consultores y los métodos modificadores entonces vamos a solicitarle vamos a utilizar vamos a hacer un proceso muy rápido aquí donde voy al menú principal de y le digo sort y por acá, en la parte inferior, me dice que me haga el favor y me genere el método constructor usando unos campos o usando los atributos. Aquí genera el método constructor usando los atributos. Doy clic aquí. Aparece una ventana de diálogo donde me señala todos los atributos que tengo. ¿sí? Me dice que inserte ese método después del, del objeto novia, el atributo objeto novia. Observen bueno, ustedes aquí. Es lo que me está diciendo que decir si el método lo va a insertar después de esta línea de código yo le digo que sí que, que el acceso va a ser público, correcto que se me va a generar eh, comentarios yo le digo que, que no y que me haga el favor y me omita el llamado por defecto del, del constructor super ¿Sí? en este caso si estuviéramos aplicando herencia pues era necesario hacerlo pero en este caso no lo vamos a hacer Listo, entonces ya están seleccionados los cuatro. Si yo los quiero deseleccionar, los deselecciono. Observen ustedes, si los quiero seleccionar todos, pues vuelven y quedan seleccionados. Y le digo ok, y observen ustedes que automáticamente me ha creado el método constructor, el aplicativo Eclipse. Observen ustedes, ¿sí? con sus respectivos parámetros, cada uno de ellos, observen, ¿Sí? aquí está. Y este, este parámetro lo vamos a cambiar, ahora más adelante les explico por qué lo vamos a cambiar. Y aquí está la instrucción DIS, que es la instrucción de código que me hace que me marca diferencia entre el nombre de un parámetro y el nombre de un atributo. Cuando el nombre de un parámetro y el nombre de un atributo llevan el mismo nombre, entonces utilizamos la instrucción DIS para indicarle al compilador que eh, en este caso DIS hace referencia al atributo, y eh, en este caso, el, el otro nombre es el parámetro. Listo. Aquí lo único que hay que modificar es la información que vamos a recibir. En este caso vamos a recibir un dato de tipo stream. ¿sí? Que va a ser la información de la novia. Y le decimos que nombre, nombre de la novia y ahí está. ¿Sí? De tipo stream. Y aquí vamos a crear el objeto o vamos a crear... El objeto instanciador, o en otras palabras, vamos a definirle el espacio de memoria donde va a apuntar, donde va a hacer referencia ¿Sí? este, este atributo asociativo. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer aquí es: observen ustedes, a Oye Novia, asignele new e invoco el método constructor. En este caso, el método constructor de la clase a la cual va a ser referencia el atributo asociativo, en este caso es novia y le envío eh, el nombre de la novia que es lo que realmente va a necesitar eh, la clase allá listo, ya quedó listo aquí me aparece un error porque no hemos todavía terminado, no hemos desarrollado en, en la clase novia el método constructor y ese es el error que me está mostrando aquí listo, como este es el método constructor entonces sencillamente voy a colocar una línea de comentario que me diga método constructor listo aquí está el método constructor y ahora vienen los métodos eh, todos los métodos que me permiten consultar y entonces de la misma manera voy a, a Eclipse, le digo short y, me, y le digo hágame el favor y me, me, y me genera todos los métodos de consulta y todos los métodos de modificación, los get y los set entonces le digo generar y aquí están deseleccionados porque me da la posibilidad de generarlos todos a la misma vez. Tanto los métodos de consulta como los métodos de modificación. En este caso solamente voy a generar los métodos de consulta. Entonces le digo que me seleccione todos los atributos para generar los métodos de consulta. Entonces select getter. Aquí los, ya los, los he seleccionado. Y me dice que la inserción del punto después del método... Constructor y estudiante, le digo que sí. Y eh, la accesibilidad público, generar un comentario, le digo que no. Y le digo OK. Y aquí están todos los métodos de consulta. Observen ustedes. Eh, por defecto hay un estándar, hay, hay una convención eh, internacional en código que todos los métodos de consulta inicializan por el verbo get. Observen ustedes. Y que eh, el método de consulta. Son un conjunto de palabras sustantivas a excepción de la primera palabra que es un verbo, en este caso get, ¿sí? que donde la primera palabra, perdón, donde la primera letra de cada palabra debe ir en mayúscula a excepción de la primera letra de la primera palabra. Aquí en este caso, entre dos, L. y seguido de eso, pues están los paréntesis que me definen completamente que es un método. Ahora. ¿Cuáles son los métodos de consulta o qué significa un método de consulta? Un método de consulta es en el momento en que es llamado, en el momento en que es referenciado, en el momento que es invocado, la función de este método es retornar o mandar, digámoslo así, a donde se, se, se le está llamando a este método, retornar, la instrucción return significa eso, retornar al sitio donde este método está siendo llamado, el, la, la información que tiene en este caso este atributo y este atributo debe tener en ese momento una vez que se le llame debe tener el nombre del estudiante entonces la función, del, o, sí, la función de, de este de esta instrucción de código es de retornar la información que contiene cada atributo por tal motivo este método la función de él es Método de consulta que retorna el nombre del estudiante. Este método, la función de este método es retornar la edad del estudiante. Este, la función de este método es retornar al sitio donde, al sitio donde está siendo invocado este método la, la estatura del estudiante. Y este método, la función de este método es retornar en un momento dado que se le necesite, retornar el objeto instanciador, o sea en otras palabras, el atributo asociativo que es el que va a hacer referencia a la clase novia. Listo, esos serían los métodos, en este caso vamos a colocar aquí un comentario, que estos serían los métodos, los métodos de consulta. Listo. Aquí ya tengo los métodos de consulta, entonces nuevamente voy a hacer, ahora sí hago los métodos de modificación. Vengo aquí, ¿sí? y aquí están los métodos de modificación. Esta es la pantalla que me permite hacer los métodos de modificación. En este caso voy a señalar individualmente eh, la edad del estudiante se puede modificar, la estatura del estudiante se puede modificar, el nombre de un estudiante se puede modificar, y este, este es el objeto que no, no voy a permitir que se modifique ahora selecciono los setters si, sí, aquí están este, este no este no lo selecciono y me que me haga el favor y me lo inserte después del método get novia correcto, de accesibilidad pública no me genere comentarios y ok y aquí están los tres métodos que definí que me, que he definido yo que puedan modificar entonces hago el comentario, digo método de modificación y aquí están los tres métodos, el primer método que me puede me permite modificar el nombre del estudiante, para eso requiere un parámetro, si ¿sí? del nuevo nombre, entonces y recuerden ustedes que cuando el parámetro lleva el mismo nombre del atributo inmediatamente ya se aplica la instrucción dice. Lo mismo sucede para el método edad, en un momento que la persona cambie de edad, cumpla años, entonces hay que modificarle la edad a la persona y este es el método que me va a permitir hacer eso. Y lo mismo en caso de que la persona cambie de estatura, entonces este es el método que me va a permitir poder hacer eso. Listo, de esta manera hemos, hemos hecho, hemos construido la clase, la clase estudiante voy a salvar ¿sí? salvo, aquí está, observen ustedes este es para salvar y de esta manera eh, he terminado con la clase estudiante ahora me voy con la clase novia entonces voy a copiar el bloque de comentarios ¿sí? hasta, voy a, a, a copiar hasta aquí desde el comentario hacia arriba le digo control C y voy a novia entonces a novia inserto esa parte cambio algunos elementos, por ejemplo, en este caso, el nombre de la clase se llama novia java Listo. Eh, lo mismo, voy a hacer las mismas condiciones. ¿sí? Eh, aquí me aparece package. Aquí está. ¿sí? La línea de código que es la misma de línea, en este caso le estoy diciendo que la clase novia pertenece al paquete mundo, y aquí vamos a hacer otro comentario que diga el desarrollo de la clase novia, listo. Y el mismo procedimiento que hemos hecho con la clase estudiante, entonces lo primero que hago es definir los atributos, en este caso eh, el primer atributo o el único atributo de la, de la clase novia es el nombre de la novia, ¿sí? Entonces aquí nombre de la novia, observen ustedes. Listo. Y con base en este atributo, entonces sencillamente genero todos los métodos. Entonces voy a SOR, le digo, genéreme el método constructor, ¿sí? Todo esto ya lo tenemos hecho, entonces le digo OK. Y aquí está el método constructor, y lo único que hago es asignarle un comentario. Entonces, método constructor, ¿sí? lo mismo lo hago entonces yo puedo hacerla yo puedo, hacer la, yo puedo eh, indicar que se me que se desarrolle eh, automáticamente todos los métodos tanto los métodos de consulta como los métodos de modificación yo sé bueno ustedes cómo lo puedo hacer entonces short, eh, le digo generarme los métodos de consulta y de modificación aquí están la misma ventana que hemos visto y me dice seleccione los todos aquí seleccionar todos entonces lo selecciono todos y de la misma manera entonces se generan, observen ¿no? o ustedes, tanto el método, los métodos de consulta como los métodos de modificación. Entonces sencillamente lo que hago es hacer la línea de comentarios. Entonces digo método, método de consulta. Y aquí en la parte inferior digo método de modificación listo, y al comienzo pues coloco las líneas contra las, contra las, para que me indique que es una línea de dentarios listo, ya en este caso ya hice eh, ya hice la clase novia, observen ustedes esta es la clase novia, al salvar me debe desaparecer inmediatamente el, el error que tenía en la clase estudiante, vamos a verificar observen ustedes que ya desapareció ese error listo, de esa manera eh, es que es, se organiza todas las clases del paquete mundo ahora vayamos al paquete al paquete interfaz ¿sí? estando en eclipse entonces me voy para la clase universidad que es la clase principal eh, vamos a borrar estos comentarios más adelante eh, yo les enseño a hacer esos comentarios ¿Sí? que me permiten documentar mi proyecto vamos eh, dentro de la clase de universidad aparece el método principal que es el método main y dentro del método main es que vamos a, a desarrollar el código que lo primero que hago entonces nuevamente hago la documentación y pego el bloque ese bloque de comentarios entonces agosto 11, santiago nombre del proyecto eh, si en algún momento, en algún momento nombre proyecto estudiante, en este caso así correcto y el nombre de la clase en este caso sería qué, sería universidad. Listo. El tema que trata, en este caso pues ya aquí le podríamos colocar un tema, si, si ustedes colocan por ejemplo, explicación de cómo se cómo se debe crear un proyecto. Una clase, un paquete, ¿sí? entre otros, digámoslo así. Entre otros. Listo. Bueno, listo. Entonces, el asunto, pues ya la manera pormenorizada de es que cada uno de los procedimientos que hemos hecho. Y condiciones, pues dejemos esto, porque esto aquí ya no, en el método principal, no definimos atributos. Listo. Ahora, eh, vamos a decirle. Vamos a decir que que, que esta clase es definición de la del paquete del paquete al cual pertenece la clase que, la clase universidad, que es la que en este momento estamos trabajando. ¿Sí? Y la clase universidad pertenece al paquete que al paquete interfaz, observen ustedes aquí, ¿sí? Bueno, otro elemento que debo tener en cuenta es que, como desde acá, de la clase principal, vuelvo nuevamente a la imagen que hemos analizado. Observen ustedes que desde la, acá, desde el paquete de interfaz, clase principal, desde el método principal, yo necesito hacer referencia a la clase estudiante. Para poder yo hacer referencia, o sea, eh, para poder yo hacer referencia a la clase estudiante, necesito crear un objeto un objeto instanciador ese hecho de crear un objeto instanciador aquí al interior de la clase universidad debo de importar ¿sí? todo el paquete todo el paquete de las clases novias debo importarlo a la clase universidad para poder hacer referencia para poder eh, indicarle al compilador que cualquier eh, instrucción de código que yo utilice en la clase estudiante pueda ser reconocida acá en el método principal entonces, en tal sentido, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, lo primero que voy a decir es importar ¿sí? eh, la, la clase estudiante. Aquí está. ¿Cómo lo importo? Entonces, sencillamente le digo import, ¿sí? le digo usc.apo1. Si, si yo le digo toda esta línea de código, me está diciendo ¿verdad? que vaya a la, a la carpeta USC, a la carpeta APO1, a la carpeta Estudiante, a la carpeta Mundo. Y importe todas las clases que están en la carpeta Mundo. ¿Cuáles serían esas clases? La, la clase Estudiante y la clase eh, Novia. O si usted necesita específicamente importar una, alguna de ellas, entonces yo le digo, en este caso, Estudiante. ¿sí? Y ya queda completamente bien, mira. Sí. la verdad es que eh, es desde aquí, vuelvo a la imagen, desde aquí solamente voy a hacer referencia a la clase estudiante, a la clase novia no porque en la clase estudiante hay un atributo asociativo que desde aquí yo voy a estudiante y de este estudiante por medio del, del, del atributo asociativo voy a la clase novia, ese es el proceso que normalmente se plantea, en tal sentido yo solamente voy a importar, la clase eh, del paquete mundo la clase estudiante el vuelvo a bucle y le voy a colocar aquí estudiante listo ahora defino este es definición sí desarrollo que diga desarrollo de la clase principal de la clase principal del proyecto Observa, sí y aquí está entonces eh, definición del método del método principal del método principal main Mírenlo aquí, listo ¿sí? y dentro del método va a crear un objeto y es el objeto que me permite instanciar la clase estudiante entonces para eso va a llamarle oye, oye estudiante ¿sí? y como este objeto va a instanciar la clase estudiante entonces por lo tanto es de tipo clase estudiante o sea, ahí está este objeto, oye estudiante, ¿sí?, para poder instanciar esa clase debo crear ese espacio de memoria. En tal sentido, entonces, le digo la instrucción new, y cada vez que se crea un, un espacio de memoria, se debe invocar automáticamente el método constructor. En este caso, entonces, eh, el método constructor de la clase a la cual se va a hacer referencia. Entonces, en este caso, el método constructor de nosotros es estudiante. ¿Sí? Cuando yo Invoco, ojo, cuando yo invoco el método eh, constructor estudiante, debo de mandarle unos argumentos. Coloquémosle aquí, debo mandarle unos argumentos, mire. ¿Qué argumento le debo enviar? Pues son los argumentos que en este caso me está exigiendo, me exigen los parámetros. Entonces voy a la clase estudiante y aquí están, mire. Estos son los parámetros que me está exigiendo el método constructor estudiante. que como argumento le debo enviar? El nombre del estudiante, la edad del estudiante, la estatura del estudiante y el nombre de la novia del estudiante. Entonces nuevamente voy a la universidad y entonces le digo nombre del estudiante. Entonces una cadena de caracteres debe ir entre comillas dobles. Entonces en este caso digámosle Pedro Pablo Pérez. Pedro Pablo Pérez. ¿Sí? Listo. ¿Coma? Sí. Los argumentos se, se separan por comas. Edad. Entonces le digo que 18 años. ¿Sí? Estatura. Le voy a decir que 1,73, Coma. Y nombre de la novia del estudiante. Entonces en este caso digámosle Pepita Mendieta. Listo. Aquí están los cuatro argumentos. ¿Sí? Y estos cuatro argumentos se van y los recibe aquí. Los parámetros y los parámetros son los que se encargan por al interior del método constructor de eh, asignarle a cada uno de los atributos de la clase. De esa manera es que se modela, se define realmente eh, el objeto de una clase. Listo, entonces una vez que hago eso, observe, ya lo he hecho directamente, ya lo hice. Ahora lo que necesito es creación... Sí, digámosle definición, definición y creación del objeto instanciador a la clase Estudiante. Sí, listo. Bueno, vamos a realizar entonces los procesos de consulta, los que me permiten en este momento entonces eh, mostrar por pantalla, en este caso. Eh, la información que contiene cada uno de los atributos de la clase estudiante. Para eso, entonces, lo primero que voy a realizar es... voy a utilizar unas clases propias de Java que me permiten utilizar ventanas de diálogos eh, a nivel de Windows. En tal sentido, para eso, entonces, voy a importar... observe, voy a, voy a importar algunas librerías propias de Java... En este caso voy a importar una librería llamada Javats, eh, Swing, es la librería que voy a trabajar. Observen ustedes, aquí está. Swing. ¿sí? Esta es la librería que yo voy a trabajar. Y por medio de esta librería puedo eh, hacer algunas, a, eh, algunos llamados de algunas clases. En este caso voy a llamar una clase llamada Hot Option Panel, Sí, Y esta... Eh, clase, me permite eh, poder llamar una un método ojo, me permite mostrar un método, en este caso el método que voy a mostrar eh, es un método sencillo sí, que es eh, llamado el mensaje aquí le voy a colocar el mensaje y eh, para poder yo mostrar por pantalla qué es lo que necesito hacer entonces en este caso yo necesito es mostrar el nombre del estudiante y para eso entonces eh, lo primero que hago es defino el componente en que el componente la, el método me exige esta línea de código le coloco null más adelante explico esas condiciones y Voy a llamar el método, el, perdón, el objeto instanciador, Oye Estudiante, que es el que me permite instanciar eh, todos, los, con, todos los elementos de acceso público de la clase estudiante. Entonces en este caso aquí lo tenemos, observen ustedes, Get nombre del estudiante que es el método que me consulta el nombre del estudiante, doy doble clic y aquí está. ¿Sí? Al final le coloco punto y coma para la línea de código. Listo, de esa manera entonces estoy consultando el nombre del estudiante. Vamos entonces a salvar todo esto y a compilar y a ejecutar el proceso. Entonces, a ver cómo nos funciona. Observen ustedes que aquí nos está mostrando en una ventana de diálogo Pedro Pablo Pérez, ¿sí? que es el mensaje o la consulta que yo hice a la clase estudiante. Entonces le digo ok, observen ustedes que eso se ve como muy insípido, ¿cierto? Entonces aquí le voy a decir, por ejemplo, entre comillas dobles, observen ustedes, le voy a decir nombre del estudiante, ¿sí? Le digo más y me está diciendo que me, que me muestre el nombre del estudiante, el ladito que me muestre, ¿sí? El nombre del estudiante. Entonces en este caso vuelvo y salvo, eh, compilo y ejecuto y observen ustedes como ya me aparece nombre del estudiante ¿sí? con un espacio Pedro Pablo Pérez ah bueno quiero colocarle dos puntitos, entonces le coloco los dos puntos y ahí está si en algún momento quisiera mostrar también el la, el, el nombre de la novia entonces sencillamente lo que hago es voy aquí doy eh, abro comillas alego más Concateno estas cadenas de caracteres. Eh, abro comillas. Le digo contra el las n. Al 92. Que es el contra el las n. ¿sí? Para que me haga salto de línea. Y le digo. Nombre. De la novia. ¿sí? Dos puntos. Más. Y vuelvo instancio el método. Que me consulta. Ojo que me consulta el nombre de la novia. Y aquí hay algo muy importante, observen ¿no ustedes. Primero voy a la clase estudiante, te le digo oye estudiante punto y me van a mostrar todos los métodos de accesibilidad pública que tiene la clase estudiante. Pero la clase estudiante tiene un método para mí muy interesante que es el método, por acá lo tengo, vamos a buscarlo, que es este, get. Oye novia, observen ustedes, este método me retorna el objeto que hace referencia a la clase novia. Este es el que yo necesito porque desde aquí con este puedo ir a la clase novia. Entonces, doy doble clic aquí observen ustedes que ya tengo el Oye estudiante y el método que me retorna el objeto, instanci el objeto instanciador, en otras palabras, el atributo asociativo que hace referencia a la clase novia. Cuando yo doy otro punto aquí, ahora sí me muestra todos los métodos de la clase novia. Inclusive en este caso el método, el nombre de la novia. Entonces este es el que yo necesito y listo, ya está. Entonces en palabras, primero he ido a la clase estudiante, después si sí, voy por medio de este método, voy a la clase novia y estando en la clase novia puedo consultar el método que me retorna el nombre de la novia. De esta manera entonces... Puedo ya eh, consultar o observar ese proceso. Entonces le doy salvo, eh, compilo y ejecuto. Y observen ustedes, nombre de la estudiante, Pedro Pablo Pérez, nombre de la novia, Pepita Mendieta. ¿sí? ¿Qué nos queda haciendo falta? Pues nos queda haciendo falta en un momento dado si queremos modificar el nombre del estudiante y si queremos modificar el nombre de la novia. Entonces hagámoslo. Entonces, hagamos una línea de código donde digamos, digamos modificación modificación de, de atributos, digámoslo así. Bueno, vamos a modificar la información de los atributos. Entonces, en este caso, eh, para modificar el nombre del nombre de estudiante, entonces sencillamente eh, utilizo el método instanciador perdón el método no, el objeto instanciador en este caso oye estudiante punto y voy a llamar el método que me permite modificar el nombre del estudiante aquí está, set nombre del estudiante mírenlo ahí y voy a, a cambiarle eh, pero Pablo Pérez vamos a decirles me marco pinto paredes rojas Sí, aquí está entonces estoy cambiando por el nombre de Pedro Pablo Pérez por el nombre del estudiante Marco Pinto Paredes Rojas listo de esa manera ya en este caso una vez que lo ejecute ya se modifica el nombre y eh, vamos a mirar entonces nuevamente cojo esta línea de código para la coloco, la copio que es la, la línea de código que me permite consultar nuevamente esos cambios lo pego en la parte inferior observen ustedes lo pego en la parte inferior y ya en este caso eh, inicialmente he consultado los atributos aquí después los modifico y, y por último que y por último los vuelvo y los consulto entonces observen ustedes voy a salvar esto y eh, compilo y ejecuto entonces, inicialmente me muestra la pantalla de diálogo donde me dice, nombre del estudiante, Pedro Pablo Pérez, y nombre de la novia, Pepita Mendieta. Al darle OK, me va a mostrar otra ventana de diálogo que ya no me va a aparecer Pedro Pablo Pérez, sino que me va, me va a decir Marcos Pinto Paredes. Observen ustedes, doy clic aquí en OK, ¿sí? y me aparece ya la otra ventana de diálogo donde dice, nombre del estudiante, Marcos Pinto Paredes Rojas, y nombre de la novia, Pepita Mendieta. De esta manera entonces es que se modifica eh, haciendo el llamado de los métodos de modificación y de la misma manera cuando yo quiero consultar pues hago el llamado de los métodos de consulta para que me retornen por medio de la instrucción retum, me retorne toda la información que yo necesito. Espero que con este video se haya podido aclarar y se haya podido entender cómo se crea un proyecto, cómo... Se crean los paquetes, las clases y cada una de las características de las clases que se hemos conceptualizado al interior del proceso en cada una de las clases. Nos vemos en una próxima.